es el checo ya 1 2 1 2 ya sigo fumando sigo tomando sigo rapeando mientras la muerte llega aquí la sigo esperando sigo fumando sigo tomando sigo rapeando mientras la muerte llega aquí la sigo esperando escribo en la libreta temas sueños y mis metas el tiempo ya no regresa y el destino siempre aprieta rodeado de tentación, un pasado de adicción, donde pierdes la ilusión hasta que ya no hay razón, solo en esta realidad muchos llegan al final, la vida suele girar, la plantata se cambia, solo en esta realidad. Desea de quien sea yo me cuido Buscan tener problemas y yo componer canciones Tengo un verso, letras y muchos renglones Pensamientos llenos de visiones Con acciones que Dios me perdone Hago pausa a este mundo qué es lo que le pasa No puedo fumar tranquilo que hay Poli en mi casa Si tomo, si todo lo hago a mi modo Seré yo el malo del cuento como un agro Los jodos Coloco no. la arriba arriba de la cima No sí. quiero que me mentiras, esto me inspira Soy una toxina, me miran viviendo no. la vida No quiero medidas, solo no. fumando y tomando bebida Jodo los días, la melodía Los policías sí. me miran fumando sativa Muerto en vida, haciendo de las mías Fuera de servicio, perdiéndose en los vicios Yo pienso en los billetes, busco cómo hacerme rico Con este sacrificio, el rap será mi oficio Perra, dame el micro, que lo suelto muy caliente Llenadas como antes, me siento diferente no me creo en sí, solo vengo y parto el beat Cansado de toda esta shit, si quieres te doy el beat Pero no vaya a decir que lo que logré no fue por mí, bitch Sigo sin control, con latas de aerosol. Grafiteando bardas derretidas por el puto sol. Yo soy un campeón, elimino marionetas. Falsos no respetan, conmigo no se metan. Yo estoy listo para la guerra, tres metros bajo tierra, van a quedar las perras. Haciendo lo que quieran, pues a mí nadie me dice. Si hago lo que yo hago, pues porque yo lo quise. Deje que me atise, luego que improvise. Siempre ando para tela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 Dos, uno, cake. dos, uno, dos Ja, yeah. fuck. Así, así suena, fuck Así suena, suena